Con la segunda prueba técnica de Halo Infinite terminada, he de decir que a pesar de todo lo bueno que tiene y lo divertido que fueron estos últimos días, hay un detalle el cual me gustaría hablar, no a modo de queja, sino como una forma de resaltar un cambio importante en la jugabilidad, y que de hecho es algo importante que he de mencionar. El aim assist es la mecánica principal de todo First Person Shooter con control, es esa pequeña ayuda que el jugador recibe al apuntar para así poder acertar sus tiros. Esto ha sido causa de debate y polémica y demasiada basura involucrada, que de hecho no me quiero meter en eso. En este video trataré este tema de la forma más objetiva posible, y agradecería que si planeas comentar algo lo hagas de la misma manera. En los primeros días de la prueba anduvo rondando un clip sobre lo increíble que era el aim assist. Esto parecía más un aimbot que una mecánica de ayuda pero la verdad es que para llegar a este resultado se alteraron varias configuraciones, y de hecho probé por mi cuenta esto y no pude replicar este escenario. Además, para este video busqué a alguien que también intentara comprobar esto fuera de mi persona, más que nada como para callar la boca de quien dijera que esto estaba arreglado, y encontré un video de Redentor, el cual prueba exactamente lo mismo, y este dichoso aimbot no existe. Es bastante curioso como el que todo mundo se quejara de lo cheteado que es el aim assist, fue basado tan solo en un clip, y nadie en realidad lo comprobó por su cuenta, y eso que cualquiera podía entrar a la prueba en sus últimos días y comprobarlo por sí mismo. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos un clip que muestra que Lemasis es prácticamente un aimbot, y otro más que lo desmiente, así que ¿cuál de estos es el verdadero? Y bueno, la respuesta más aceptable es la que de hecho MinBlitz dijo, que esto es un bug ocasionado por tener un control con el problema de drifting en los sticks, y que estuviera al mismo tiempo conectado a la PC con una configuración especial que en pocas palabras es tener la zona muerta en cero si no tienes idea de lo que es la zona muerta es básicamente qué tan sensible es la respuesta del juego en cuanto al movimiento de los sticks y bueno todo esto de verdad tiene bastante sentido porque aunque yo jugando en PC hiciera estos cambios en las zonas muertas nunca tuve este aim assist tan bestial porque mi control no sufre de este problema de drifting de igual forma, Extreme Breaker y Shadow 1832, quienes también estuvieron haciendo ahí unas pruebas, no pudieron conseguir este aim assist chiteado, y ellos son de consola. Y aunque no hay una manera directa de entrar al código y ver el valor que el aim assist tiene, hay algo que podemos mencionar. Todos los jugadores con los que he tenido esta conversación han detectado lo mismo. El aim assist en Halo Infinite de hecho es mínimo y en algunas ocasiones es inexistente. O más que nada de ratos funciona y de ratos no dependiendo del arma más que otra cosa. Y por pura curiosidad, y por no querer quemar a nadie, me puse a investigar unas cosas más. Si tu primer Halo fue Halo 5, lo más probable es que hayas notado aún más este cambio, ya que Halo 5 no solo cuenta con el aim assist más potente de toda la saga, sino que su tracking y velocidad de bala es similar a un hitscan, y hacen que el cambio en Halo Infinite sea bastante notorio. Incluso he de decir que llegué a ver uno que otro jugador que juega exclusivamente Halo 5 y que sin problema alguno me destruiría en un 1 contra 1 en ese juego morir, fallar y jugar como si nunca hubiera tocado un Halo durante los días de prueba y todo esto es más que nada para darle un enfoque a los nuevos jugadores ya que si comparamos el aim assist que tiene Halo con el de Apex Legends, Fortnite o Call of Duty Puede que este represente una dificultad para los nuevos jugadores que estén bastante acostumbrados a esta mecánica, que si bien en dichos juegos tampoco significa que tienes un namebot incluido, el cambio en la fuerza y el efecto que el aim assist tiene sobre tu juego, está considerablemente reducido al de otros juegos. Si tú buscas información sobre el aim assist de Halo Infinite, hay bastante gente quejándose de lo roto que está, pero todos están usando este clip como referencia, y en realidad no hay alguna otra prueba. Pero por otro lado, hay múltiples comentarios de quienes afirman que este aim assist es bastante reducido. En lo personal puedo decir que el aim assist tenía muy poca fuerza, incluso llegaba en ocasiones en las que de plano era inexistente. Si tú que estás viendo este video pudiste probar Halo Infinite, dime en los comentarios cómo es que sentiste el aim assist. Y recordemos como siempre que esto fue solo una prueba, no es el release final, y que puede que todo esto cambie para cuando Halo Infinite salga en Diciembre y el que si mejoran o no el aim assist, será algo con lo que tendremos que vivir y adaptarnos a ello. Y con esto llegamos al final del video, muchas gracias por ver, un saludo a todos los miembros del canal, ya sabes que yo soy Pedrogas, y nos veremos hasta la próxima. Your team is close to total control. You looked sharp in that victory, Spartan.